Bueno, soy Armando Constantino, director de, del INTA de San Pedro. Y estoy en el INTA desde hace muchos años. Eh, comencé a trabajar siendo estudiante, porque vine a hacer una pasantía. Eh, luego fui becario y he pasado un poco por todas las etapas eh, de la profesión hasta llegar a, a esta posición. Eh, o sea que conozco el trabajo del INTA desde muy adentro y desde muy abajo, sobre todo. Eh, el trabajo en el ITA realmente ha sido eh, ha atravesado mi vida y mi vida profesional. Eh, esto ha determinado que que tenga una camiseta puesta que es la de la institución y, sobre todo, la del Estado, la del Estado Nacional, porque eh, a los trabajadores eh, del Estado eh, nos duele mucho a veces cuando la gente habla muy eh, fácilmente y, y en forma, eh, digamos, no verdadera sobre, eh, sobre la gente que trabaja dentro del Estado. Porque realmente yo les puedo asegurar que hay gente que deja su vida acá adentro, deja su vida en las distintas dependencias. ¿Por qué? Porque entiende este trabajo como un servicio a la comunidad. Eh, a través de las distintas profesiones que uno pueda tener eh, uno entiende eh, esto desde se, solo se puede entender desde la vocación es decir, que uno ha sido eh, convocado eh, para trabajar en algo que realmente siente y, y pone todo de sí para poder servir a la gente eh, que es el, el, el digamos el destino final de nuestro trabajo